Amigos seguidores al día, gracias, buenos días, buen día a donde quiera que estén que nos inician o que nos ven a través de nuestra plataforma, bueno eh, ya en la presencia de lluvia hemos sentido eh, cambio climático, hace calor, hace lo que le llaman ese bochorno que, que llega a tal hora a las 5 o 6 o en el día usted está conduciendo en su vehículo, y siente calor más de lo acostumbrado. Significa que el invierno ya está presente. Las primeras lluvias llegaron, llegaron las primeras lluvias Y esto eh, nos, nos conlleva también pues a, a tomar muchas eh, precauciones amigos. Eh, con la presencia de lluvias sabemos que eh, donde no hay todavía eh, el asfalto, no hay que hay las estradas correctamente el lodo no el lodo presente hasta que todo se vuelva a sentar podríamos decir a compactar por el paso de vehículos bueno son los primeros efectos que nosotros estamos viendo con el tema de la llegada de la lluvia así que precauciones amigos eh, en todo caso en algún lugar que usted viva eh, no olvide eh, siempre eh, lo que se llama mantener en regla su casa en regla su casa eh, en el tema propio de, de adecuar, recoger, no dejar recipientes eh, de aguas o que acumulen agua por allí, que se conviertan luego en criaderos de mosquitos. Mucha precaución en todo este tema, amigos. Bueno, hoy también tenemos vuelta ciclística que llega, que llega a eh, Quevedo a las 3 de la tarde, 15 horas aproximadamente, se tiene previsto que lleguen los primeros los primeros competidores eh, vienen, ellos ya salieron eh, Salieron y vienen rumbo rumbo a la ciudad de Quevedo Y entrarán por la eh, avenida o la calle de la Revolución Por el desquite, pasarán calle Jaime Roldós Aguilera Entrarán por la calle Bolívar Y por el puente Humberto Alvarado Cruzarán, eh, pasarán por la avenida Guayaquil eh, ...lo que es San Camilo... ...en Vía Valencia... ...y entrarán a la Ruta del Río... ...donde está la meta... ...la meta final... ...y quién será el nuevo competidor... ...o el nuevo ganador de esta vuelta... ...la tercera... ...tercera vuelta... ...y vamos a estar presente eh, ...con las cámaras de Aldia.com... ...claro... ...llevando este hecho... Eh, ...hecho pues ...generalmente... ...algún momento años atrás... ...allá por los años... ...2006, 2007... 2005 éramos parte de cubriendo eventos de la Vuelta Ciclística que se realizaba en el Ecuador hoy nuevamente la tenemos presente y bueno, estaremos llevando eh, la participación, estaremos llevando en vivo esa jornada, esa gran llegada de los mejores competidores en algún momento hemos visto también las competencias internacionales de élite que se dan también en el Giro de Italia la, la Vuelta en, en España en Francia, bueno, son... ...realmente grandes eventos mundiales... ...y claro, nuestro ícono... ...Richard Carapaz... ...que eh, ha sido pues también... un ...o que es un deportista élite... ...y que ha ganado torneos... ...el Giro de, de Italia... Eh, ...en 2019, un, un hecho histórico también... ...y otros torneos internacionales... ...Quevedo también se viste... ...hoy, amigos internautas... Eh, ...los invitamos... ...los quevedeños a las 15 horas... ...a recibir, habrá, habrá pues un cordón... ...habrá una señalización la ruta que llevarán nuestros ciclistas, eh, tanto nacionales e internacionales que están participando en este torneo, eh, y que es, eh, es importante también mostrar el, el calor de los quevedeños eh, al momento pues, de, de generar ese cordón que generalmente estamos acostumbrados a ver cuando los competidores están por llegar a la meta, la gente con sus banderines, la gente con con sus aplausos reciben a los competidores y esto generalmente los emociona. Así que los quevedeños totalmente invitados hoy, eh, un poco antes, 2 y 14, salir, salir a las eh, calles de la ruta que eh, llevarán en nuestra plataforma en www.aldia.com.es. Tenemos la ruta ya publicada en nuestras cuentas de redes sociales para que podamos seguir todo y de pronto, si usted no puede ir, estaremos, estaremos llevando señal en vivo El tema propio de la transmisión de lo que será la llegada De los competidores de la Vuelta Ciclística Ecuador Esto por, por hoy día, amigos, eh, dejamos Y nuevamente, ¿no? Hay presencia de lluvia en las carreteras Recomendaciones siempre, por favor, conducir con mucho cuidado Conducir con mucho cuidado la lluvia generalmente trae sus consecuencias, tenemos menos visibilidad, eh, la calzada está más resbalosa, un frenado con alta velocidad ya no es lo mismo, cuando usted lo hace en seco, eh, el carro pues realmente disminuye, pero con la calzada mojada usted frena y puede eh, arrastrarse o sea, rodar, raspar, rasparse un, varios metros eh, y hay que tener mucho cuidado y puede impactar a terceras personas, terceros vehículos. Recomendaciones con la llegada del invierno. Eh, cambie sus, sus plumas, limpia parabrisas que esté en buen estado. No olvide, limpia parabrisas. Verifique siempre eh, el motor que genera pues el movimiento de las plumas. Su parabriso impecable. A, acostumbre llevar algún detergente o un jabón líquido en su cajuela al momento que cuando usted tiene viaje largo, pasan los vehículos grandes, le ensucian su parabrisas y de alguna forma a veces eso se genera una especie de grasa, de mancha en su, eh, en su parabrisa, ¿no? y usted limpia y limpia y sigue quedando sucio, ahí entra pues ese jabón líquido que le podemos poner unas gotitas en su parabrisa y automáticamente queda limpiecito, impecable ese, ese, ese parabrisa y tenemos mejor visibilidad igualmente sus plumas verifique, cambie sus plumas, no ande con las mismas plumas, tal vez de, este, de inicio del año, el año pasado, ya están viejas, no le va a limpiar bien y va a tener menos visibilidad, cambie las plumas, recomendaciones, igualmente los neumáticos de su vehículo, tenga presente sus neumáticos, las llantas de su vehículo, verifíquelas, que estén en buen labrado, que estén todavía en buenas condiciones, para que así tenga un buen frenado al momento usted de transitar, por las carreteras del Ecuador, amigos. Esta es la información que tenemos. Y bueno, este fin de semana tenemos también el domingo la final, la gran final MLEC Independiente del Valle, eh, buscando su primera eh, copa eh, inédita, sería para el Independiente del Valle. Así que siempre han sido los campeones, no he Estado a Delfín, Fin, Estado del Cuenca, campeones inéditos. Alguna vez el Olmedo. Y bueno, la tradición que siempre ha sido el Nacional, que ya no está en la seriedad, es el Barcelona, ML, que son equipos eh, Liga de Quito, tradicionales con sus copas, pero eh, un equipo joven como es el Independiente del Valle, que también busca alcanzar esa copa eh, ecuatoriana, que sin duda pues, eh, que la tiene más cerca que ML, tras haber ganado 3-1 en Quito. Hoy amigos, también otras recomendaciones que estamos eh, dando, eh, lo que las autoridades están dando a conocer a los ciudadanos es tomar todas las precauciones con el tema propio de mantener limpia su casa. Se termina el año, se nos termina el año 2021, eh, diciembre, estamos avanzando en el tiempo ya diciembre, se nos viene la Navidad, se nos viene el fin de año y esto conlleva a que nosotros debemos evacuar, debemos eliminar cosas que generalmente durante el año vamos acumulando y que creemos que son cosas importantes, pero se acumula es polvo, así que haga una revisión en su casa, elimine las cosas que no valen realmente, deje todo limpio, igualmente si tiene patio, todo recoja su casa evite acumulación de envases eh, plásticos y sobre todo que se acumule agua para evitar los criaderos de mosquitos llega el invierno también aparecen las enfermedades típicas tropicales de la época como el dengue el paludismo la tifoidea bueno y otro tipo de, de gripe también que se nos viene recuerde que el calor está más presente hay más humedad y esto por lo general eh, causa pues, eh, afectaciones afecciones a la piel ...o al tema respiratorio... ...la información para todos amigos... ...no olviden... ...hoy desde las 14 horas 30... ...estaremos pendiente ...15 horas la llegada de los ciclistas... ...Vuelta Ecuador... ...que llegarán a Quevedo... ...quevedo y estarán haciendo... Eh, meta ...punto de llegada en la ruta del río... ...allí se ha preparado... ...ya todo listo... ...ellos entrarán por la... Eh, ...revolución... ...desde la vía del empalme por la revolución... Eh, eh, bajarán al desquite Seguirán la ruta Jaime Roldós Aguilera Justo pasarán por esta calle Que tenemos aquí al frente eh, Está aquí y entran a la calle Bolívar Pasarán el puente Humberto Alvarado Y seguirán hasta la avenida Guayaquil de San Camilo Pasarán eh, por la vía Valencia Y ingresarán a la ruta del río para hacer meta Así que expectativa hoy Quevedo también entre las ciudades eh, de la ruta Vuelta a Ecuador amigos y bueno, con lluvia, ¿no? Tenemos lluvia, eh, aún hay lluvia en las carreteras, así que conducir con mucho cuidado. Y bueno, estamos también en el tema propio del pago del décimo, eh, tercer sueldo, que generalmente es un sueldo igual al que están andando las empresas, instituciones eh, del Estado, ya han pagado, otros lo harán en las próximas semanas, tienen plazo eh, hasta la otra. Sin duda hay un exceso más, un sueldo más para pagar deudas, para comprar sorpresas y regalos, ropa a nuestros seres queridos. Pero también hay una recomendación, limítese, limítese siempre, tenga cuidado, no gaste, ahorre su dinero, ahorre recursos, guarde siempre, atesore algún valor extra para alguna emergencia médica, para el... Para eh, generalmente suplir necesidades que siempre están a la vuelta de la esquina Tome precauciones, así que no exceda Y sobre todo no gaste su dinero en cosas eh, fantasiosas en vano Porque el dinero está complicado, está difícil hacerlo Y no está así que lo tenemos a la vuelta de la esquina Así que tenga presente eso Siempre enero es un mes también complicado, difícil, inicio de año Incluso si usted es funcionario público, a veces hay recortes de personal, la empresa también recorta personal. Bueno, son ciclos que eh, empiezan ellos a contratar nuevamente nuevas personas y esto podría poner en riesgo también sus finanzas. Así que tome precauciones en el ahorro de recursos económicos en su vida, en su familia, amigos, para no vernos de pronto complicado con situaciones que... ...en ocasiones nos vemos afectados. Estamos en pleno centro de la ciudad de Quevedo... ...una mañana lluviosa, fría... ...toda la noche cayó agua, una lluvia pertinaz... ...pero estuvo, estuvo fuerte, ya tenemos eh, lagunas de agua... ...las calles que aún no están eh, bien lastradas o asfaltadas... ...tienen lagunas de agua... ...bueno, seguramente usted en su sector... ...no tiene todavía calle, calles asfaltadas o bien la estrada se pues, va a ensuciar su zapato. Bueno, situaciones típicas con la llegada del invierno. El invierno ya está presente y bueno, esto también pone en alerta a nuestros hermanos, agricultores, campesinos, que ellos han preparado el suelo para sembrar también ciclo corto, maíz, arroz, e incluso cacao, nueva producción, cítrico, y hay expectativa con el tema propio de la producción agrícola que se activa en... ...la costa ecuatoriana ya en especial la provincia de Los Ríos... manabí Santo Domingo, Guayas, eh, El Oro... ¿no? ...que generalmente es la costa ecuatoriana Santa Elena... ...donde generalmente la lluvia se hace presente... ...y con ello pues también motiva a nuestros agricultores campesinos... ...con la preparación ya e iniciar el ciclo de siembra... ...aunque con algunas situaciones difíciles para el sector agropecuario el tema del nitrógeno de la urea a 45 dólares el año anterior estuvo a 28 llegó por ahí hasta 30 dólares es decir que 15 dólares más está eh, costando ahora comprar un, un quintal de nitrógeno de urea que le llaman para abonar el suelo no la planta un poco de situaciones complicadas difíciles para los hermanos uh, campesinos eh, con el tema propio de los proyectos hay un kit ...un kick de, de siembra de maíz... ...que uh, se ha anunciado de parte del Gobierno Nacional... ...pero los agricultores aún no tienen claro esta situación... ...no tienen claro... Eh, ...cómo será... ...vámonos... Eh, ...vamos a, a... ...estamos pasando ahora el puente eh, Velasco Ibarra... ...amigos internautas... ...para todos nuestros amigos internautas... ...que nos ven, que nos siguen a través de la señal de aldia.com.es... ...pasamos, ya estamos ingresando a la avenida Guayaquil... Y bueno, habíamos mencionado que la ruta o la vuelta ciclística que llega a, a, a Quevedo, eh, hoy en la tarde, 3 de la tarde, 15 horas, eh, por aquí, por esta calle de aquí, ellos van a circular, van a circular, incluso el, el Cabildo, el municipio de Quevedo, ha tenido que tapar todos los huecos que tiene la ruta, ha tenido que señalizar, ejemplo, la, el desquite, ahí hay una señalización, una, eh, una señal, ¿no?, para mantener Y estas calles eh, serán cerradas Estas calles serán cerradas Es decir, ninguna calle paralela Será abierta durante eh, Tal vez una hora Así que tome precaución y amigos internautas Una hora posiblemente esté cerrada en Todas estas calles Avenida la Vía Valencia, el Desquite la Jaime Rolosa Aguilera, la Revolución Son calles que estarán cerradas Por el cuidado Y la responsabilidad siempre de nuestros ciclistas que vienen, entonces ellos tienen prioridad Y la calle, la calle, la vía se queda actualmente cerrada Pasan por aquí nuestros hermanos, nuestros amigos, ciclistas, vienen por aquí ellos eh, El municipio ayer ya estaba tapando todos estos huecos que habían aquí eh, Fueron bachados, tapados, eh, esto para evitar que algún ciclista caiga pues a un hueco y, y sufra algún daño, ¿no? Eh, todo esto fue tapado El municipio siguió la ruta Y logró pues tapar todos los baches Y señalizar Aquí vemos por ejemplo Letra de vuelta al Ecuador 2021 Hay una señalética En los, en los postes de energía Que se ha colocado Para que también eh, puedan tener Lo que se llama la, la ubicación exacta Los ciclistas cuando lleguen por aquí Y vamos hasta la ruta del río A ver qué hay allá mostrarles un poco a nuestros amigos internautas que están conectados a través de nuestra plataforma gracias a quienes comparten nuestra señal hacemos este recorrido en el centro en la ciudad en las principales avenidas y calles de la ciudad de quevedo para todos nuestros amigos contando un poco el panorama ahora que la tecnología también nos permite eh, mostrar no mostrar un poco eh, algo en vivo ¿no? así en vivo como la información, cómo los tiempos, la tecnología ha permitido también hacer estos cambios antes era imposible llevar eh, transmisiones en vivo en un tiempo real solamente lo hacían las grandes cadenas a través de la televisión a través de un satélite, a través de antenas parabólicas bueno, aquí vemos obreros, obreros del municipio también limpiando las aceras que están allí, eh, todo que esté impecable para la llegada de los ciclistas Previsto hoy a las 15 horas a la ciudad de Quevedo, Vuelta Ecuador, está presente la ciudad de Quevedo. Vamos a avanzar hasta la ruta del río, que la misma estará cerrada. Eh, por ende, eh, todas las recomendaciones, esta, este acceso estará cerrado, la vía Valencia estará cerrada eh, del tramo centro hasta la ruta del río. Así que, amigos internauta, todas las precauciones, eh, por favor, a tomar. Eh, en este caso, para evitar congestión a esta hora, eh, advertencia, no, las calles de Quevedo por la ruta del río serán cerradas. Tal vez será un, una hora, una hora el cierre durará. Entonces, tome precauciones. Tenga en cuenta que a esa hora usted tenga en cuenta usted no eh, circular por la ruta que será revolución, el desquite, avenida Jaime río Aguilera Aguilera... Eh, Puente eh, Humberto Alvarado, eh, Avenida Guayaquil, San Camilo, Ruth eh, Vía Valencia. Esta eh, vía estará cerrada por cerca de una hora por la Vuelta Ciclista que estará pues, llegando a Vuelta Ciclística Ecuador y que estará llegando hasta la ciudad de eh, Quevedo y que hará meta hoy a partir de las 15 horas con los primeros competidores, seguro, pues los que llegarán entonces. Esto será cerrado momentáneamente, tal vez una hora dura el cierre y usted tome precauciones, por favor, eh, a esa hora no vaya a circular por esta calle porque se va a ver atrapado, no. Está clara la disposición, el respeto para nuestros ciclistas, la, las calles deben quedar totalmente despejadas, limpias, libres de tráfico vehicular para que los competidores, los ganadores eh, que lleguen a la meta, pues tengan libertad ellos para poder alcanzar las velocidades adecuadas y llegar hasta la meta. Así que, amigos, total precaución, precaución a esta hora, dos y media, dos, dos, tres de la tarde, tres y media, se va a poner bastante caliente esto, eh, vías, eh, al menos esta vía, Vía Valencias, estará cerrada momentáneamente, tal vez un poco más de una hora, una hora, por la llegada de nuestro ciclista Vuelta Ecuador. Hacemos la recomendación eh, justo ...a esta hora de la tarde de este viernes... ...a tomar precauciones... ...usted adelántese, retrase un poco más... ...pero de pronto va a estar... Eh, ...nos vamos a estar ahí un poco molestos... ...que nos quedamos en el tránsito, en, en el tráfico... ...así que tome precauciones amigos... ...nuevamente hacemos eh, el resumen... ...tome precauciones, Vía Valencia... Eh, el ...Avenida Jaime Roló, Aguilera... ...Sector del Desquite, Revolución... Eh, Estará cerrado eh, hoy eh, entre 2 y media, 2 y 45, 3, 3, 3 de la tarde, 3 y media aproximadamente por la Vuelta Ecuador y que son nuestros competidores, los ciclistas que llegarán hasta la ciudad de Quevedo y bueno, la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, CTE, Militares, todos han sido notificados respectivamente para eh, eh, hacer pues la medida de, de, de seguridad vial. ...en las calles, habrá cierre de calle... ...Policía Nacional, todo, están ya... Eh, ...alertados, y esto... ...se pone caliente, lo podemos decir caliente... ...sobre todo porque... Eh, ...llegarán los ciclistas... Eh, ...habrá paralización momentánea... ...de calles... Eh, ...del tránsito, por el tema de la llegada... ...Vuelta a Ecuador... ...hoy, a partir de las 15 horas... ...amigos, dejamos esta... ...alerta noticiosa para todos ustedes... ...tome precauciones a esta hora... ...hoy... Entre 14 horas 45 minutos de hoy eh, 3 de la tarde 3, 4, 3 y media Aproximadamente esta zona se pone eh, caliente Y con la llegada de los ciclistas Cierre de vías por eh, Dando siempre la seguridad Y a la vez Invitamos a los quevedeños A la juventud, a los quevedeños A los amantes del ciclismo A hacer parte A hacer ese cordón de bienvenida Ese cordón de de, de llegada ahí Dándole la bienvenida a nuestros eh, ciclistas Ustedes pueden ver aquí Se está colocando las vallas Ya eh, están todos los eh, cantones eh, los, eh, Están las vallas Aquí están las vallas Justamente la llegada que se colocará Una vez que los ciclistas están llegando Están colocando amigos Ustedes pueden ver eh, Todo esto es el, el instante que se está llevando Están dejando todo listo Para la llegada de nuestros amigos los ciclistas que participan Vuelta a Ecuador. Y esto es el escenario que nosotros estamos observando en este momento con la Vuelta a Ecuador y que se ejecuta, que se realiza en este punto a esta hora. Esta es la información para todos ustedes, amigos, que nos ven a través de la señal de www.aldia.com.es y hacemos nosotros también la eh, alocución, la presentación, el seguimiento de la misma para que seamos parte del desarrollo y la presentación de la Vuelta Ciclística que llega a Ecuador, llega a Quevedo, llega a Quevedo, Vuelta Ciclística a Ecuador y que es parte de los hechos noticiosos y que ya hay expectativas expectativa en este lugar propiamente por lo que nos preparamos para su llegada. Así que zona caliente para la ciudad de Quevedo en la tarde, se van a cerrar las vías principales, nuevamente damos a conocer la ruta la ruta, que, eh, será, la ruta que será parte de este eh, escenario, el Quevedo, Ruta del Río, llegará los eh, ciclistas. Y bueno, ya acá hay panorama, acá ya hay eh, movimiento, hay movimiento con la colocación de las vallas. En la meta será acá. Vamos a ver quiénes serán los primeros, los ganadores, los que más han esforzado y que demuestran pues, su calidad. ...su desempeño durante esta travesía... ...que ellos vienen en camino... Hacia, ...hacia la ciudad de Quevedo... ...y Quevedo es la sede... ...zona caliente, nuevamente repetimos... ...amigos, en alerta... ...está, está previsto... ...3 de la tarde la llegada de los ciclistas... ...eso significa... ...que los accesos, la ruta que van a llevar... ...nuestros amigos ciclistas que van a venir... ...hasta Quevedo, en la Vuelta de Ecuador... ...ellos eh, básicamente... ...estarán... ...estarán... Eh, Arribando tipo 3 de la tarde Vía el empalme Ingresarán por la Revolución Revolución Bajarán hasta el desquite Llegarán hasta la avenida Jaime Roldós Aguilera Avanzarán hasta eh, Por allí, hasta la calle Bolívar Ingresarán al puente Humberto Alvarado Salen a San Camilo, avenida Guayaquil Y ...abordan la calle o la vía Valencia... ...y justamente harán el ingreso hasta este lugar... ...que es aquí donde será la meta... ...así que... ...expectativa amigos... ...expectativa... ...hoy habrá cierre de vías en la ciudad de Quevedo... ...a esta hora después de las 15 horas... ...y esto... ...hacemos también nosotros la alerta... ...la alerta para los ciudadanos... ...a esa hora... ...los invitamos a compartir esta señal... ...por favor... ...es informativa... ...lo que estamos haciendo es un evento informativo tenga presente que a las 15 horas la ciudad de quevedo por la ruta ya mencionada se va a paralizar se van a cerrar los accesos a, a esta vía al tránsito vehicular no va a haber vehículo momentáneamente tal vez sea media hora una hora de cierre de vía porque las disposiciones son claras no se permitirá circulación de vehículos en la ruta que arribarán los ciclistas y bueno. Quienes han seguido a nuestro hermano, a nuestro compatriota Richard Carapaz, ustedes han visto que cuando es la meta solamente se ven los ciclistas y los vehículos que dan apoyo a los competidores. Solamente ellos son los autorizados en seguir a sus eh, eh, patrocinadores, a sus deportistas, con el tema propio de mantenimiento y apoyo que le dan. Son los únicos vehículos autorizados. El resto de los vehículos que están aquí, todo quedará cerrado, el paso vehicular de vehículos extraños. Así que amigos, damos esta alerta para todos los ciudadanos de Quevedo, Quevedo propios y extraños que llegan y que de pronto se van a encontrar con eh, el tráfico cerrado. Así que tome precauciones, entre las 14 horas y media, 3 de la tarde, 3 y media, esta vía quedará totalmente cerrada al tráfico por la llegada de nuestros competidores, la vuelta ciclística 2021 Ecuador llega por su paso a Ecuador esta es la tercera, tercera vuelta que hacen ellos vuelta Ecuador 2021, hay una señalética que se ha colocado en los postes de energía eléctrica para que los competidores ellos sigan la ruta, la señalética llega hasta acá esta es la información amigos, nuevamente hacemos nosotros la alerta informativa Calles de Quevedo Avenida Revolución, Jaime Rodríguez Aguilera el Sector del Desquite Llegan hasta la calle Bolívar, un puente Humberto Alvarado Avenida Guayaquil Vía Valencia, por aquí donde estamos Llegan hasta la ruta del río, se habrá afectado El tráfico Aproximadamente por una hora Tenga presente que el tráfico será por una hora Aproximadamente Puede ser más o puede ser un poquito menos Pero por allí va Así que amigos internautas Tome precauciones tome precauciones porque el tráfico se va a poner feo también porque hay la clara disposición de los agentes del orden, CTE, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, eh, gestión de riesgo, todos los organismos de socorro se ponen en alerta para dar seguridad a los ciclistas y por ende el tráfico de vehículos extraños, particulares, que no tienen nada que ver con la competencia, les será Prohibido su circulación hasta que termine eh, la llegada de los competidores hasta la ciudad de Quevedo, justo en la ruta del río. La información, amigos, y damos esta alerta muy y la damos y la estamos siguiendo dando a conocer para que usted tome precauciones y dé a conocer también a los suyos, a sus amigos, que a esa hora el tráfico se va a poner bastante. Eh, Caliente No se va a permitir el tráfico de vehículos al menos por casi una hora por esta ruta donde los ciclistas llegarán a la ciudad de Quevedo y por ende se va a paralizar. Tenga presente este detalle, tenga presente este detalle para evitar contratiempos. Usted debe retrasarse, de pronto tiene una ruta que va a llegar a esa hora o adelántese en el tiempo para que no se vea en medio pues de este tráfico esperando que termine la llegada de nuestros eh, competidores de la vuelta ciclística 2021 arriban a Quevedo, amigos. Es la información que nosotros eh, proyectamos a esta hora para todos ustedes eh, y que dejamos esta alerta informativa incumpliendo para que ustedes estén siempre atentos a la información que emite www.aldia.com.ec. Los invitamos a activar su campanita ahí a la derecha está una campanita, actívela. Estaremos activando, llevando en vivo minuto a minuto lo que será la vuelta ciclística también en las calles de eh, la ciudad de Quevedo, propiamente, ¿no? Somos parte para informar todos los detalles. Nosotros eh, vamos a terminar este recorrido, gracias, gracias amigos. Eh, recuerden, somos al día, www.aldia.com, llegamos hasta nuestras oficinas, aquí están nuestras oficinas, en la Vía Valencia también, amigos, eh, muchas gracias.